Tienes miedo de perder tus posesiones más preciadas. Estás harto de que tus golosinas favoritas desaparezcan. O que incluso en un momento de desesperación tú mismo te traiciones. Olvídate de las cámaras de seguridad falsas que no sirven un carajo. Aprende a crear tu propio sistema de seguridad que detectará cualquier movimiento con tan solo dos componentes esenciales y con un diseño clásico y elegante. Y además con notificaciones por Telegram. No lo pienses más y si ve el video completo. Te aseguro que por lo menos aprendes algo nuevo. Ah, y recuerda suscribirte y dejar tu like. Hola, soy Che Carlos de Noche de Programación. Y bienvenido a un proyecto muy interesante y épico que sé que te va a gustar. Vamos a una cámara de vigilancia. Un proyecto completo, paso a paso, de cómo poder crearla usando Telegram. Un sensor PIR y un SP, ya sea 8276 o un 32. En esta ocasión te voy a enseñar un proyecto que te va a parecer muy interesante y que está muy bien explicado de mi punto de vista. Te vamos a dar el código, diagrama y todo lo necesario para pasar este proyecto. Esta es parte de una serie. Si sos nuevo aquí, te recomiendo que vayas a ver el link en la descripción donde tengo todos los capítulos de esta serie paso por paso. Cómo usar un bot, cómo utilizar botones, cómo usar sistema vigilar, de otras cosas. Y más cosas ahí puedes ver. Y voy a seguir agregando más videos de telegram por si quieres seguir aprendiendo robótica y de IoT. Sin nada más que decir, démosle. Para este proyecto que vamos a necesitar son unos cuantos componentes, son tres cosas realmente. Un sensor PIR. El sensor PIR si no sabes utilizarlo te voy a dar un video en la descripción en el cual hemos dicho cómo se usa parte con parte el sensor. Es sumamente sencillo y muy interesante de utilizar. Solo único detalle que tengo que decirte es que como el SP tiene diferentes fuentes de alimentación, no uses la fuente de alimentación de 3.3V. Usa la fuente de alimentación de 5V o VIN, depende de cada placa diferente, que son 5 voltios. El sensor PIR o el sensor de telepresencia, que es este que tenemos acá, no funciona a 5 a 3 voltios. Y yo pasé casi un día llorando y amargándome pensando que esa cosa funcionaba. Por lo cual, te recomiendo que lo a 5 voltios. De ahí para adelante, todo es realmente sencillo. El diagrama va a estar en la descripción, se ocupa de descargarlo. Tenemos un sensor PIR o de telepresencia. En este caso lo he puesto yo en la parte delante de la cámara, o en acá, y también en las fotos que ven ahorita le he puesto un pequeño LED para poder indicar cuando el sistema esté activado y armado ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos desactivarlos y no estar todo el día lanzando mensajes al azar Y en otro posible momento, mira, ahorita tenemos que creo que te apague También le he puesto un booster o un sistema eso que hacen un pequeño ruido Para que también haga un chillido o un ruido para saber si alguien entró de si las Que decir, las personas se asustan corriendo También podemos apagarlo Y les voy a enseñar el funcionamiento ahorita de este sistema Para que vean qué es lo que vamos a programar y tengo una expectativa de cómo más o menos funciona. Le voy a dar energía ahorita a este que tengo un, un puerto micro USB que es el mismo del en la parte de atrás. Aquí tengo ahorita el sistema, va a empezar a pillar como un loco. Voy a ir ahorita al chat con el que tengo con el bot. Cuando, inicio, cuando se enciende o se activa, me manda un mensaje. Dice aquí el sistema está activo y está, y el nombre del que hace, ahorita se llama Studio. Pulsé aparte. ¿Quieren que yo haga sistema avanzado de Telegram bot? Porque ahorita solo vamos a hacerlo con una sola cámara, ¿verdad? Solo tengo esta. Pero yo quisiera tener dos sistemas de vigilancia. Sería muy molesto tener dos bots al mismo tiempo, ¿verdad? Para poder manejar uno a la parte del otro. Si quieren aprender cómo tener los dos múltiples, más de dos o diez, pongan en los comentarios ya este ya. Quiero sistema de vigilancia avanzado y voy a hacer esa serie. Y me va a costar un montón, pero va a estar muy interesante. Y vamos a hacerlo con múltiples SPs. Después de la publicidad pirata, no dice aquí el sistema. Si yo mando un mensaje, voy a poner aquí un hola, el sistema me va a responder con las opciones que están disponibles. Me es decir, mira, para poder funcionar, envía opciones. Pongamos opciones. Dice, estado actual, la alarma está apagada. Por lo cual, el LED de aquí enfrente se encuentra ahorita apagado. Y el sonido está activo. Mira que si yo vuelvo a encender la alarma, va a hacer ruido cuando yo alguien pase enfrente. Y tengo unos botones aquí abajo. Los botones, como todo lo que he mostrado, voy a mostrar en esta ocasión, he explicado en los videos anteriores, porque esa parte no explicar, voy a explicar el código completo que vamos a hacer para este video. Aquí tengo botones que cambian el estado de la alarma, si está apagado lo enciende, está encendido lo apaga, el sonido también para cambiar y otra vez pide el estado. Y un botón de documentación donde voy a mandar al, a la página web, o si alguien viene acá al estudio y quiere ver mi sistema, y yo le enseño, explico, le pueden enseñar el video para que vea este video que están viendo ahorita Sí, <ríe> soy un descarado <ríe> Activemos la alarma, voy a hacer clic en alarma Aquí arriba va a decir que se activó la alarma, estará un momento porque el SP no es tan rápido Ahí ven arriba que se activa y descansaron a oír Que pilló verdad, eso es porque me mandó una señal de que alguien entró verdad Como estoy aquí moviéndome enfrente de ella, mandó una señal Y como está activada, el LED está encendido acá ¿Por qué no mando mensaje? Porque le he puesto que mando mensaje cada minuto. Yo le voy a mostrar también el código. Cómo modificar eso. Porque envíe con cada cinco minutos, cada diez minutos. Lo que ustedes deseen. Que no se sé, activan cada rato. Y te mando múltiples, múltiples mensajes. ¿verdad? Y también puedo activar el sonido. Desactivemos el sonido ahorita. Y damos el estado del sistema. Esperamos que no responda. Y ya mando ahí. Que el alarma está... Activada, el sonido está apagado. Siente mensaje, me va a poner la cámara enfrente de mí. Como ven aquí, me estoy poniendo enfrente. Voy a mover las manos. Ahí un minuto más o menos va a ella a mandarme otro mensaje. Y en este caso, no me va a enviar ningún sonido. No sea ningún ruido de ella ahora. Tal vez el micrófono quite el ruido. No estoy seguro si, lo, si se entiende. Ahí ya mandó mensaje y apagó y encendió el LED. ¿verdad? Ya el mensaje ahí. Voy a parar la alarma ahorita. Para no te mando mensajes cada rato. Dice, ¿qué chivo está en esa alarma? porque qué pasa si alguien más quiere controlarla? Pues, ¿sabes? Digamos, todos los que están ahorita en el chat o los que están en, en, en, viendo el video, pueden ver que ese es el bot o es el lugar para comunicarse con el sistema, ¿verdad? Y no quisiera yo que cualquiera pueda saber si alguien está activado o apaga mi alarma a escondidas mías ¿verdad? El Telegram de una compañía, porque pueden ver que el mío está en color negro y la compañía lo usa en blanco, que me chingue los ojos, pero ella lo usa en blanco. Voy a hablar ahorita con el bot, con el mismo que estamos viendo acá, para ver qué me responde él. Me voy a decir, hola. Y él me mandó un mensaje en el cual dice, no te conozco. Pues esperemos que lo mande de nuevo, ahí te no te conozco. Y aunque okay, yo envié opciones, el bot igual no me va a hacer caso. Lo tengo configurado solamente para que responda a mí, a mi persona, y nadie otra otra persona más, por lo cual es un sistema que está muy bien para evitar que nos ataquen, ¿verdad? El código completo va a estar en la descripción de este video y también en la página de Noche de donde lo pueden descargar Voy a replicar o hacer mi código paso a paso para que ustedes entiendan cómo funciona y puedan explotarlo Porque solamente copiarlo y pegarlo siento yo que tal vez no puedan Sacarle todo el provecho que puede sacarle Yo tengo aquí el mismo circuito armado Con el sensor PIR, con el LSP, con el buzzer y la resistencia Los mismos componentes y este que voy a programar ahorita No quiero programar ahorita este puedes usarlo para demos, ¿verdad? Voy a desconectar a este chamaco Este, como vieron al principio del video, lo tengo ahorita en la entrada de vigilancia Y así cuando alguien entra o para robar mi cupcake, los puedo vigilar, ¿verdad? Lo voy a dejar ahí de por vida Y si ponen en la descripción que quieren el proyecto avanzado Voy a hacer, para tener múltiples cámaras de esas por toda la casa Para poder ver si alguien viene, ¿verdad? Como entró este bot, me queda que otro mensaje ahorita al sistema de vigilancia Que ya está activo, verdad? lo voy a... Le voy a preguntar su estado, ya está pillando los jodido Intentaré ir lo más lento posible e intentar explicarlo más rápido también Si alguno de ustedes se me pierde o dice ¿Qué pasó ahí? Por favor, pónganlo en el chat Para así también, estas grabaciones son en vivo Por lo cual si quieren venir, vengan todos los miércoles que lo hacemos una grabación En la cual nos pueden acompañar Incluyo mi código máximo que es para hacer concatenaciones Eso ya lo voy a poner en la descripción si no saben cómo hacerlo Vamos a usar, no, bueno, esto no lo pone ahorita, no, no, vamos a ir parte por parte, no me, no me voy a adelantar. Yo subir este código mejor para no estés molestando. Sí. Ya me año que no he creado token.h. <risa> tienen que crear archivo token.h que es donde está la información de qué es el bot, cuál es la red y cuál es la IP. En el archivo que encontrar abajo va a encontrar token guión bajo ejemplo, que tiene la estructura que tienen que ponerle. Voy a crear yo token.h, que lo que ya tienen que hacer es aquí arriba, le dan aquí Le dan nuevas pestañas, le ponen aquí abajo token.h Pegan lo que les compartí en ejemplo y cambian todo esto con su información, ¿verdad? ¿Voy a cambiar con mi información? Ah, tenía seleccionado mal el SP. Estoy usando un sp 86 Bueno, ya subí el código ahorita básico para que me esté mostrando cada rato el SP ¿Cómo así? Voy a empezar de nuevo esta parte me disculpo de repetirme yo solito voy a agregar mi forma de concatenar más rápido que voy a poner aquí arriba vamos a incluir la librería ct bot que es lo que estamos usando para poder trabajar creamos un bot y un teclado que vamos a utilizar para mandar mensajes y para mandar los botoncitos que vamos a usar para poder activarlo como vimos antes vamos a usar los pines del número 2 el pin 2 físico para poder usar los leds vamos a usar el buzzer en el pin 5 y vamos a usar el sensor en, en el pin 4 y el buzzer en el pin 5 no importa ustedes, ahí lo pueden poner donde ustedes deseen lo voy a poner yo para, para el eh, funcionamiento inicializo el, la comunicación serial, esto es para poder yo depurar mi código, estoy trabajando pongo la comunicación serial a, a la versión normal del, del SP, que es 11.520 no, 11.015, este es el número que está acá vamos uh, iniciando bot, ponemos el led y el sensor el LED de salida y el sensor de entrada. Activamos el Wi-Fi usando la librería propia que trae el sistema. Ponemos el token, que es el, el número propio para controlar nuestro bot. Tengan cuidado con ese, porque tenemos ese token en otro archivo aparte. Y el, probamos si la conexión está correcta, si funciona todo bien. Le damos conectar y si llega a fallar, nos manda un error y dice auxilio. Vamos a crear un teclado en el cual son los botones que estamos utilizando. Yo esos tres botones que tenemos acá que es alarma, sonido y estado, que no va a permitir cambiar el estado. Si está encendido, lo apaga Si está apagado, lo enciende. verdad Y cuando arranca el sistema, vamos a mandar a, a la persona con la que tenemos comunicación, que es ID Chat, que es el ID único. Eso lo vimos en videos anteriores, cómo obtener ese ID. También voy a agregar código en este, por si ustedes quieren, no se acuerdan cómo hacer eso, pues también obtener ese ID de nuevo. ¿verdad? Vamos a ir armando el sistema poco a poco. Vamos a ir aumentando diferentes funciones. Lo más importante del sistema de vigilancia es el sistema de vigilancia, que nos mande una señal cuando alguien entre, por lo cual yo voy a agregar una función para no hacer todo el código solamente en el loop, que se llama sistema de vigilancia. Ese sistema de vigilancia va a ver, obviamente, el sensor. Si el sensor se activa o está en alto, nos va a mandar una señal para nosotros empezar a trabajar. Pero no sería muy bueno nosotros lanzar señal cada vez que el sensor se activa, porque va a pasar mandando mensajes cada rato y va a ser relativamente molesto eso, ¿verdad? Por lo cual voy a utilizar lo que más me gusta mucho, los milis. Y voy a dejar también los videos de milis por no saben usarlo. Y lo voy a explicar un poquito más rápido ahorita. Voy a usar dos variables. Una es el tiempo actual, que le llamo tiempo. Y cuánto es la espera que quiero entre cada vez que yo envíe un mensaje. Tengo esas dos variables que voy a utilizar aquí. Espera lo le 60, que son 60 segundos que quiero usar yo. Esta línea acá es la que vamos ahorita a estudiar. Que dice milis, que es el tiempo interno del Arduino. Menos el tiempo de la última consulta. Digamos, si tengo mi compañera que se llama Patty y yo le dije que nos vamos a ver a las 5 de la tarde y ella llega a las 5 y 15, ¿cómo sé cuánto tiempo ha pasado? El tiempo que ella vino menos el tiempo anterior. La diferencia esa es el tiempo que ha pasado. Ese mismo cálculo vamos a hacer acá. El tiempo actual menos el tiempo anterior. Si es mayor que el tiempo de espera, que en este caso lo he hecho yo, espera por mil serían 60 segundos. Entra. Si no han pasado 30 segundos, no molestes, no mande otro mensaje. Y cuando mandamos mensaje, voy a apagar el LED. Como tenía encendido, lo estoy apagando. Hago un ruido, hago pip. Envío un mensaje al chat oculto que estoy utilizando yo. Le mando alerta la cámara y le mando el nombre a la cámara. Eso lo mando para el futuro. Cuando tenemos múltiples cámaras, podemos mandar a decir cuál cámara es la que estamos mandando. Eso también está en token.h ese nombre. Después, espero una cantidad de tiempo Apago el LED y dejo hacer ruido Y el tiempo, como ya mandamos un mensaje Tenemos que guardar ese tiempo Para la próxima vez que nosotros enviemos No tenemos que volver a guardar A, a mandarlo de un solo, ¿verdad? Por lo cual podemos que tiempo es igual a minis Este es el código básico para el sistema de vigilancia De aquí para adelante, vamos a agregar cosas extra Que lo hacen aún más interesante Y más épico desde mi punto de vista Subámoslo y veamos si esto funciona Y veamos los problemas que tiene Que no se apaga la alarma cuando nosotros, queremos, ¿verdad? Sistema, ya mandó un mensaje que ya está conectado. No, ahorita tengo que esperar. No envía el mensaje. ¿Qué pasa acá? Realmente yo sé cuál es el problema. La cosa que nosotros pudimos que el tiempo inicial es cero. Tenemos que esperar 60 segundos después de arrancar para iniciar. Y ya con la cara, ¡ah! Como él no mando mensaje porque él tiene que esperar 60 segundos para volver a enviarlo. Por lo cual voy a, a poner en el pasado, el primer tiempo inicial. Con tiempo es igual al negativo por la cantidad de, de milisegundos. Voy a subir este código. Y a solo que arranca, va a empezar a mandar mensajes Como me tardé un montón explicando eso, ya mandó su primer mensaje Que ven aquí, que ven acá, ya dice que ya mandó, ¿verdad? Igual ahorita cuando envíe el, el nuevo código, también va a pasar lo mismo, que a enviar Ahora el problema es que cada minuto va a estar enviando, enviando mensajes Y no hay forma de pararlo, no hay forma de decir, mira, relájate, descansa Creemos, ahorita yo estoy, en yo estoy aquí adentro, es mi novia que acaba de pasar, pues no, no, no me la regañes Vamos a agregar banderas o formas para poder determinar que el código no funcione o no mande mensaje. Pero vamos a usar dos banderas. Y ahora el este sistema otra vez mandó un mensaje. Y ya también mandó una regañada ahí. Y va a estar mandando regañadas cada rato. Más que tengo el sensor Peer justo enfrente de mí, me mandar cada vez que yo me mueva. Y como me estoy moviendo mucho acá, más me mensajes. mensaje. Agreguemos eso. Voy a usar booleanos para esto. Voy a crear dos booleanos, el cual se llama sonido y activo sonido va a ser si está activo es que queremos hacer ruido y activo va a ser si está activo creemos que el sistema esté mandando mensajes cuando alguien pase y el peer funcione voy a incluir dentro de mi loop que esté encendido o esté apagado en base a si está activo o apagado para que yo vea físicamente en mi cámara cuando esté mandando y como acaban de ver acaba que era otro mensaje verdad como sigue mandando mensajes como loco lo primero que voy a hacer es decirme si está activo el sistema Hace el sistema, hacia el registro si no está activo, no hagas nada Lo he incluido esta línea y esta línea acá, voy a hacer lo mismo para el ruido, voy a decirle si hay sonido, si está activo el sonido por al sonido del bus, si no hay sonido no hagas ruido, déjalo tranquilo el problema es, ¿cómo cambiamos a variables? no vamos a poner un botón en esto para venir a tocar en otro físicamente, vamos a subirnos a la cámara para apoyarlo Controlémoslo también vía Telegram y otra vez mando otro mensaje ahí Vamos a agregar código ahora para poder recibir mensajes por Telegram y cambiar esos envases. Esta función la voy a tener aparte para poder ir explicando parte a parte cómo funciona. Y vamos a ir empezando poco a poco. Lo primero es determinar si es la persona que es, que es aceptada para este mensaje. Si no es la correcta, no no es caso, ¿verdad? Y sigue mandando mensajes. Lo voy a conectar un rato al SP. Disculpa, me estoy viendo el logo que pille cada rato. No me entienden. Hacen una pregunta a través del chat ahorita. ¿Se puede hacer que el sector peer.? Inalámbrico, es decir, que espera una cantidad de tiempo de reposo Entre 3 a 5 minutos después de la primera detección Sí, eso vamos a poner también vamos a poner Ya pudimos código que, que tarde una cierta cantidad de tiempo antes de empezar Y te lo voy a enseñar en qué parte está el código ¿No Aquí aquí les posteo que tarde 60 segundos Aquí tú puedes poner que sea 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos Ahí tú puedes cambiarlo, depende de cómo seas tú el funcionamiento La cosa ahorita que no tengo una forma de apagarlo de Decir ahorita, ahorita no quiero que haga sonido Ahorita no quiero que me manden mensajes, que lo estamos agregando en este momento. ¿verdad? Gracias por la buena pregunta. Si el mensaje viene de la persona que tenemos guardado como persona importante, como persona importante, entra en el sistema. Si no es la persona que no queremos hablar, lo que vamos a hacer es decirle disculpa, no te conozco, pongo que está triste. Y vamos a poner aquí abajito, en el chat, en la comunicación serial, la información de quién está hablando, quién está comunicando. En este caso poner, el mensaje fue de Juan y Juan se llama a editar Así, yo si no me acuerdo cuál es la ID o qué configurado para otra persona, puedo venir a ver aquí el ID y programar el nuevo ID dentro del Arduino. Igual les digo, ponen en los comentarios si quieren avanzar y voy a hacer que eso sea más automático. Si el mensaje que nos envían es un mensaje de texto, nos manda una palabra y no la palabra opciones, le mandamos así: mira, para poder usar este sistema, envía opciones. Le vamos a mandar a la persona que nosotros queremos, le enviamos opciones. Ahora, si nos envía opciones, le vamos a mandar el estado voy a hacer una función aparte, como esto lo voy a hacer múltiples veces, voy a utilizarlo. Voy a hacer una función aparte para utilizarlo. ¿Se acuerdan que hemos creado unas banderas? Que hemos creado unas variables globales que vamos a utilizar que se llaman sonido y activo. vos a usar esas variables para mandárselas yo al usuario. Pero si yo se las enviara de un solo, lo pegaran en el mensaje, va a ser 1 o 0 Y para alguien normal, no sabe, hey, es, que es uno y que es cero. voy tener que mandar activo o apagado, o encendido o apagado, o true o false. Y lo que vamos a hacer es preparar un mensaje y aquí pueden ver que está preparado el mensaje, pongo mensaje, estado actual, pleca N para un salto de línea es para poder cambiar de línea a la siguiente línea, pongo alarma, dos puntos, y mando el siguiente mensaje. Voy, este es un if reducido, voy a incluir también el video en la descripción de cómo hacer un if reducido, pero se los voy a separar para que vean cómo sería. Yo puedo hacer un if de esta manera, donde diga yo, si la variable activo está encendida, hacer esto, si no, hacer esto. Como ven, toma un montón de líneas, yo puedo usar un if reducido con un siguiente interacción. Esto es verdadero hacer esta línea. Si no hacer esta línea. Es muy útil para cuando hacen muchos códigos podemos hacer un poquito más limpio y más fácil de leer. ¿verdad? Aquí vemos que alarma, pone si activo o apagado, Aquí está mal. Apagado. <ríe> si está apagada la alarma y también sonido si está apagado. Ese mensaje se lo envío al usuario y también le envío el teclado o las opciones que hemos creado, que las creamos aquí arriba, ¿verdad? Que hemos creado el botón que dice alarma, sonido y estado para que podamos mandar al usuario y pueda hacer, recibirlo igual, cuando nos envíen mensajes de, de respuesta, nos mandar alarmas, sonido y estado para poder nosotros procesar esos mensajes y poder hacer diferentes acciones ¿verdad? ya procesamos un mensaje normal, ya podemos nosotros recibir un mensaje normal ahora procesemos los botones cuando se el botón que igual lo vimos en el video anterior porque ahorita se voy a preparar los códigos para el que estamos trabajando actualmente veamos ahora, cuando presionamos botones, que nos cambie la variable ¿verdad? Si mandamos el botón alerta, lo que vamos a hacer es, al, al estado alerta lo vamos a negar. Vamos a decir, es igual a la mentira de alerta. Si estaba encendido, va a estar apagado. Si está apagado, se va a encender. Creamos un nuevo mensaje que vamos a mandar por la comunicación serial, por el cable a computadora. Y se lo vamos a mandar al usuario. Vamos a poner mensaje, va a ser igual alerta, dos puntos. Y vamos a sumar, el, el concatenar, y vamos a usar otra vez ese if reducido que usamos en la otra. ¿verdad? Que es, si esto está activo, hace esto. Si no está activo, hace esto mandamos el mensaje por comunicación serial y mandamos mensajes mensaje también por Telegram para que le caiga también al usuario. Y hacemos lo mismo exactamente con apagar. Y si nos pide el estado, le mandamos el estado que es la función que declaré allá abajo. ¿verdad? Creo que todo se ve bien. Vamos a subir ahorita el código. Aún le falta cosas por agregar. Ya voy a enseñar yo lo que vamos a... a aún le falta esto porque sea aún más épico. No, me cayó ahorita el mensaje al Telegram, que pueden ver aquí en la computadora. Ya me cayó una alarma porque estoy enfrente. Le voy a dar un hola. Igual en la computadora dice que mandé pedir hola. Que envíe opciones. Voy a mandar opciones. Voy a enter. Me dice que el sonido está activo. La alarma está activa. Voy a apagar la alarma ahorita. El LED también se va a apagar. Está aquí enfrente de mí. Ahí viene y ya se apagó. Hay que ya. Y si yo pido el estado. Y por el momento no manda ni una alarma. Genial, ya terminamos el sistema para que nosotros controlemos el mensaje. Podemos apagar y encender la alarma y todo está chivo. ¡Yeah! Hay un pequeño problema. Si nosotros venimos, desconectamos nuestro ESP. y lo volvemos a conectar, la memoria de lo que grabamos, que cambiamos el estado, se cambia porque esta memoria es volátil. Y que no está en un lugar donde podemos volver a leerlo en el futuro. Y ahorita va a empezar a mandar un mensaje. Voy a mandar ahorita a estado. Y me va a decir que todo está activo de nuevo Sí, está activo el sonido y está activo la alarma Y si yo paso mi mano, ahí me mandó otro mensaje Igual acá manda que mandó el mensaje ¡Ah! Lo que vamos a hacer, primero voy a apagar la alarma de momento No quiero meter más el mensaje ahorita Lo que vamos a hacer es usar la IPROM, memoria interna no volátil del circuito Para poder guardar Vamos a guardar 0 y 1, por lo cual es muy útil para este proyecto Tal vez el proyecto más adelante podemos utilizar otros lugares de almacenamiento como SD pero para esto con, con dos bits sería suficiente. Incluyo el tamaño de la memoria IPRON, e que en el sp 8286 es de 12, si es otro, otro SP tiene que cambiar el, el tamaño. Incluyo también uh, la librería IPRON, e que aquí está. En este tab voy a incluir estas funciones. Voy a inicializar la memoria IPRON e con el tamaño de la IPRON. E en el código que voy a creación, también igual que funcione con el SP32, pues usan el SP32 y voy a poner configurando memoria IPRON. E Necesitamos, fuera de las variables, es donde en la memoria del SP está guardada esa información de cuál es la dirección que estamos utilizando. Voy a crear dirección de sonido, va a ser 0 y dirección del, del activo o no activo está en la dirección 1. Voy a leer esa dirección de la memoria IPRO y la voy a guardar en activo, igual leer la dirección de sonido y luego guardar en sonido. Como tiene más dirección, hay más información y también lo imprimo en la comunicación serial para poder verlo yo cuando estoy depurando en mi Arduino. Usando como un serial, ya creamos información de la IPROM. Pero también necesitamos salvar información cada vez que cambiemos el valor. Tenemos que volver a guardarla para que la prueba que se enciende el SP también la pueda utilizar. Vamos a incluir estas dos líneas de acá. Que la dice IPROM. Guardar en esta dirección el valor de activo. Si está encendido o apagado, voy a guardar el valor ahí. Igual para dirección sonido, vamos a guardar. Y después hay que darle IPROM.Commit para decir Salva los cambios. Nosotros ponemos temporalmente, mira, Guarda esto y después lo salvamos completamente. Y así cada vez que nosotros volvemos a cargar el código Vas a ver ella en cómo quedó la vez anterior vamos al código y vemos si todo funciona de manera correcta Ya subió el código, ya está conectado Vamos a venir ahorita a, a la actualidad Mandó una alerta, como pueden ver acá Mandó una alerta, voy a, pedir, voy a pedir el estado de nuevo Para confirmar que está encendido todo Ahí está, está activo, activo Voy a apagar el arma y voy a pedir el estado nuevo. La alarma está apagada. El sonido está encendido. Voy a conectar ahorita el SP. Lo conecto. Lo vuelvo a conectar. Vemos que arranque de nuevo. Ahí ya cayó el sistema. Voy a preguntar el estado del sistema. Y la alarma está apagada. Y el sonido está activo. Con eso hemos terminado el proyecto básico de la alarma inteligente. Como ven, se ve súper genial, se ve bonita y me ha gustado mucho cómo ha quedado la impresión y el proyecto final. Si ustedes quieren más proyectos con Tera, démen su idea en los comentarios y esperen el siguiente proyecto que va a ser un sistema para controlar las luces, con que sea tanto offline y online al mismo tiempo. Y también podemos usar la memoria e y otras cosas. Espero que puedan ver el siguiente video. Habéis que explicar la noche de formación. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!